Bueno, aquí estamos registrados como administrador de Kivigo, como vemos, si vamos a usuarios podemos, este sería el dashboard, resumen de ventas, todo, aquí podemos ver un resumen de todo. Entonces Si vamos al dashboard podemos ver los distintos tipos de clientes, administrador de tiendas, cliente normal, administrador de KibiGo, todos, entonces aquí tenemos a Marta como cliente, entonces una vez registrados como Marta, este sería el proceso de alquiler, digamos, de un usuario normal. Vamos a la tienda, podemos seleccionar por categoría. Una vez seleccionamos, vemos todos los productos, pues elegimos cualquiera. Y aquí veremos cómo está activado la gestión de esto para los productos. Aquí está todo libre y veremos cómo luego no queda libre. Si alquilamos nosotros aquí, ¿vale? se actualiza el precio, todo. No puedo valorar, el cliente no puede valorar hasta que termine, hasta que haga una reserva de un producto y esta reserva termine. Entonces vamos a reservar. Ahora vemos, ¿lo ves? Está bloqueado. Ya nadie puede reservar en esta fecha porque he puesto que solo ya un producto. Entonces, como solo hay uno, pues ya se acaba el stock. Entonces vemos como las tiendas a su vez pueden también gestionar el stock. Vamos al carrito. Y bueno, entonces ya finalizamos compra. En este caso alquiler. Entonces, una vez finalizamos compra, tenemos que poner todos nuestros datos de bueno para hacer la factura y más. Vamos a pagar tanto por transferencia bancaria como paypal Voy a poner transferencia bancaria. Pero bueno, este sería un poco el. Luego nos aparecería un resumen de todo del de alquiler. Mientras se carga, este es el menú del plugin para el análisis de sentimientos que vería el administrador de Kivivo. Pues aquí vemos cómo puede seleccionar entre los distintos por ejemplo si ponemos Sentinel Mining Cloud guardamos cambios veremos que esto, esto eh, tenemos que introducir la contraseña de Mining Cloud vale o si lo volvemos a cambiar desaparecería y a su vez también podemos eh, ver eh, seleccionar si se ven o no los, los eh, digamos, los, el análisis en, en, en los comentarios. Aquí vemos que esto se ve tanto la emoción como en la, el, el sentimiento en el, en el comentario. Entonces, nosotros en esta página de configuración, si deseleccionamos esto y guardamos los cambios, mientras a ver si se carga, eh. Vale, si ya ahora. Bueno, parece que todavía no se carga. Ahora sí. Si yo ahora actualizo esto, pues veremos cómo ya el tema de sentimientos y emociones en las valoraciones ya no se vería. Aquí vemos, mira, justo es el mismo producto y vemos cómo ya estoy con otra cuenta y no me deja alquilar aquí porque ya los ha alquilado Marta. Entonces ves, aquí ya no se vería. Entonces bueno, lo podemos activar, son independientes la parte de sentimientos como emociones. Aquí bueno, esto ya es la cuenta de cliente, aquí veríamos un resumen de, de todo. Entonces, si nosotros ahora eh, vamos a reservas, este tiene el número de pedido 156, pues una vez entramos en las reservas, vemos cómo se actualiza y aquí aparece 156 que está en espera, los script premium, Marta. Entonces nosotros podemos tanto completarlo como no completarlo, ahora lo veremos. Lo podemos aquí marcar como lo marcamos como completo, guardamos la reserva. Y después veremos cómo mientras se carga, vamos a salir de la cuenta de Marta y nos metemos como eh, como Deportes MOGA, que es el dueño justo de, de Skis Premium. Y así vemos cómo se ve eh, para de cara a las tiendas. Si esto se carga, que hoy está yendo un poco lento. Bueno, nosotros, mientras se carga, si vamos a comisión, eh, estando en Kibigo, veremos que nos aparece un resumen de todos los pedidos y si están pagados, si no están pagados, si la, si la comisión nos la hemos llevado, si no, cuánto es la comisión de los 125 euros, me parece que eran, si está fulfilled, entonces nosotros podemos seleccionar el 156 y marcarlo fulfilled. mientras se carga me voy a meter aquí como deportes moga ¿Lo ves? Esto se ha cambiado otra vez como activo, está fulfilled y la comisión todavía no nos la han pagado. Así que no nos la hemos quedado, así que podemos marcarla como pagada. Y bueno, una vez metidos, Pedro sería el administrador de la tienda. Si vamos al dashboard Vemos como aquí también le aparece el resumen de ventas, por, por aquí si te ventas puede aparecer por año, por mes y demás. Y esto es el resumen de comentarios, positivo o negativo. Puede filtrar por, por producto, botas, solo aparecería en eso. Y vemos que siempre son deportes puertas nuevas, es decir, solo le aparecen los suyos. Y lo mismo para las emociones. También podemos filtrar, si ponemos esquís, pues bueno, ya vemos cómo se va actualizando aquí arriba. Y aquí lo ves tenemos un, una nueva order, entonces si vamos a la nueva order, que sería la de los Screech Premium de antes y tenemos la 156 aquí lo ves, Unpaid, un entonces nosotros podríamos marcar Fulfilled y aquí vemos como también el, el menú de tiendas distinto, no tiene tantas cosas como el de kivivo y una vez eh, está fulfilled, vale, ya podríamos eh, en Kibiguo ver el tema de, de la comisión. La marcamos pagada y ya estaría. Vale, y ahora vamos a ver cómo en Kibibo le aparecen todas las tiendas. Si vamos a las tiendas. Vale, esto sería eh, lo que ve aquí del tema de sentimientos y emociones y vemos cómo le aparecen todas las tiendas, a diferencia de Portos Malas solo le aparecen todas. Y aquí podríamos filtrar por tipo de tienda, y esto se actualizaría, aquí lo mismo, o por productos, y si ponemos la bicicleta Trek, bueno, esto vemos que se va actualizando y... Y ofrece toda la información de los, el análisis de sentimientos y emociones. Y también aquí Google aparece todo, todo el tema de resumen, de cuántos hay en hospeda y demás. Entonces ahora vamos a proceder a hacer un comentario. Estoy registrado como que Google así que puedo hacer comentario en cualquier lado. Esto si lo actualizamos, antes lo hemos dejado así, aparecerá el resumen de sentimientos y emociones. Vale, y tengo aquí un, uno preparado. Para ir más rápido. Y si vamos al tema de valoraciones, yo pongo una valoración aquí. Bueno, antes de nada vemos. Eh, Deportes Moga tiene tres neutrales, cuatro negativos y seis positivos. Y Kibiwot tiene eh, de negativos tiene 7. Entonces este sería negativo y es Anger. Y este deporte es de MOGA, entonces ahora, tanto este 7 tendría que cambiar a 8 cuando actualicemos y el tema de Anger, que tiene 3, también debería cambiar a 4. Y para la parte de la tienda también lo mismo, el negativo debería cambiar a 5 y el tema de Anger que tiene 2, pues debería cambiar a 3. Entonces si yo actualizo aquí, en la tienda, vemos cómo ha pasado ahora a 5 y Anger ha subido hasta 3, es decir, se ha actualizado, y aquí también ha pasado a 7 ya, ah perdón, no, no hemos actualizado, este estaba en 7 y este estaba en 3, si actualizamos, eh, a ver si ya se actualiza, pasamos a 8 y Anger pasa a 4. Así que vemos cómo esto siempre se actualiza, uno de nuevo de anger, entonces vemos cómo todo esto se va actualizando cada vez que se suben comentarios y esto sería un poco todo lo desarrollado y toda la parte de sentimientos y emociones que de la que hablábamos y como cada tienda simplemente le aparecen sus productos y si nos metiésemos como otra tienda también aparecería en sus productos. Si nos metemos por ejemplo como Trek, Como bici con alas o cualquier otra tienda, por ejemplo, bici con alas.